Bien, gracias, amable televidente Carolina Yardyán. Miren, tengo que iniciar resaltando una efeméride del día de ayer que nos trae el recuerdo de la fundación de un partido del sistema nuestro que surgió con los ideales y principios duartianos. Y que durante todo su trayecto de 41 años ha conservado esos principios en su accionar, en sus reclamos, en, en, la, en la posibilidad de ejercer la función política atado a la constitución, a los principios que dieron origen a la nación dominicana. Me refiero a la Fuerza Nacional Progresista, partido al cual pertenezco y milito como político dominicano. Y a 41 años se reafirma ante el Panteón Nacional ese compromiso a los padres de la patria, a la nación dominicana y precisamente en el día de ayer el licenciado Pelegrín Castillo recordaba esos momentos y esas Preocupaciones que hemos advertido por más de 41 años, la familia Castillo y nuestra organización. Ahí, en ese momento, precisamente, Pelegrín leía un manifiesto en el cual empezaba la Fuerza Nacional Progresista en el 41 primer aniversario de Fundación Formula a todo el pueblo dominicano un ferviente llamado a la Unidad Nacional más allá de los partidos, para enfrentar y superar las enormes y complejas pruebas que tenemos por delante. Y en una parte muy significativa a la que le voy a dar realza, que ayer en ese mismo discurso en el Panteón de la Patria decía, particularmente un día como hoy, queremos llamar la atención sobre la seria amenaza que representa que la República Dominicana sea convertida en un país de refugio, hacia el que se deriven las crisis humanitarias cada vez más amenazadoras de Haití, Estado fallido, al que la comunidad internacional con mucho cinismo no ha querido rescatar y reconstruir, porque entiende equivocadamente que existe una solución dominicana a sus complejos problemas, aunque reconocemos que el actual gobierno ha dado pasos importantes en el orden de cam a cambiar esa tendencia. Señores, en el día de ayer, como si fuera vaticinio, Pelegrín Castillo decía la Nación en el manifiesto por el 41 aniversario de la Fuerza Nacional Progresista que le hemos estado advirtiendo y que confusamente nos combaten, hablando de racismo y de otras cosas, y no entienden que lo que estamos hablando es de nuestra nación, de nuestro pueblo, de nuestra identidad, de nuestra frontera. Allá ustedes, si siguen por el derrotero del color y la raza, porque aquí, de este lado, nunca ha sido un problema el que sea negro, mestizo, blanco, ojo azul o un gran moreno. Eso está más que demostrado que la vida del pueblo dominicano nunca ha existido tal racismo. Que, y reto a cualquiera que me demuestre hoy algún acto de odio o de racismo que se pueda registrar y que me lo puedan enrostrar y yo callo hoy. Ahora, lo que no podemos tapar con un, sol, con un dedo es que se está amenazando constantemente a, una, a un éxodo masivo, porque ¿qué le podemos pedir a un pueblo que se escapa de una situación de falta de, de seguridad, de alimento. La verdad que ahí se sale de lo humano si uno pretende frenar que un ciudadano haitiano no corra si es necesario para preservar su vida como no lo puedo criticar de mí o de, la, o, de, o de nuestro pueblo. Pero ojo, en el entramado político económico de familias, Poderosas, unidas a poderosos de aquí y de América Latina y del mundo y de Estados Unidos porque los Clinton están íntimamente ligados a ese desorden. Bill Clinton, que tiene sus luces como expresidente de Estados Unidos y quien les reconocemos, lo que fue fue hacer negocio y abandonaron a Haití a su suerte, pero mientras tanto los hermanos de Hillary y él son los dueños de las concepciones mineras para cuando se diera el paso binacional. Ayer, señores, a las 10 de la mañana, Pelegrín Castillo advertía los peligros. Un día como hoy queremos llamar la atención: 6 de julio, 6 de julio, las serias amenazas que representa la República, para la República Dominicana, convertida en un país de refugio. Es lo que han estado planificando para que se alme el desorden de aquel lado y que tenga que salir la gente despavorida. Y aquí de este lado, con un ya teníamos, tenemos preparado un reglamento para, para albergar refugios aquí en República Dominicana. Qué bonito, y hablándonos a nosotros de racismo y no de seguridad nacional, no de la infructuosa economía que tenemos producto de la pandemia, producto de los robos de corrupción. Entonces seamos un poquito más sinceros y más, y más responsables con, la, con lo que es la conserva de nuestra identidad y de la estabilidad de este lado. Y miren hoy qué penoso escuchar. Apenas 12 horas de haberse escrito esto, o 24 horas de haberse anunciado al país como, como, como referente histórico de las luchas, y defensa de los mejores intereses de la República Dominicana. Nuestro partido, un partido pequeño, no de muchos votos, no clientelista, por eso no hemos crecido, pero con una firme convicción en nuestro planteamiento, que lo hemos conservado por más de 41 años, advirtiendo esto, y miren hoy lo que pasa, matan al presidente en Haití. Esto en engranoja. Apenas 24 horas de advertirle, como partido, seguimos advirtiendo frente al Panteón Nacional, frente a los padres de la patria, reafirmando el compromiso de defenderlo. Y nos levantamos hoy, que transformó totalmente el guión de nuestro programa, por la importancia que tiene esta situación en Haití, de la, del magnicidio, y prácticamente de la familia presidencial, porque ya la esposa se confirmó, ¿verdad Carolina? sí La esposa del presidente también fallece en este, en este atroz acto que convierte entonces en más peligrosa la situación que se advertía ayer para el pueblo dominicano. No es color, no es raza. Es existencia de un territorio libre independiente de toda situación extranjera. Es nuestra identidad. Pero lo menos que podemos hacer, a pesar de mi reclamo es ser solidario con ese pueblo. Ser solidario con el pueblo de Haití. Porque nuestros intereses son muy claros no es competir ni, ni enfrentar una raza ni un color, es saber que nuestra capacidad de carga económica que representa las parturientas, la inmigración desproporcionada en territorio, en necesidad como país, supera mucho nuestra capacidad como Estado para sostener una economía de 11 millones de dominicanos más 11 millones de haitianos, 20 millones de personas. Una economía con un presupuesto que está adaptado al nuestro, no a la isla. Entiendan eso, dominicanos y dominicanas. Esto no es juego. Está correcto que el presidente convoque a, a las Fuerzas Armadas, al sistema de seguridad, para poner los controles necesarios por cualquier cosa que ya nosotros habíamos advertido desde el año pasado cuando se despacharon con aquel mamotreto que se hizo por la USAID, que siempre tiene la, la, sus narices metidas para desestabilizar los pueblos, parece ser. Lo único que yo les he reconocido bien hecho es participación ciudadana. ¿Y dónde está participación ciudadana? Ahora lo que están ocupados de que se promueva, que nosotros carguemos con ese problema, de que se hagan los centros de refugio, desde el año 90 cuando Balaguer le dijo, eso es un despropósito, eso sería mancillar y, y, y tirar por la borda tanta sangre derramada para mantener este terruño y que apenas estamos salvando como nación la crisis de la pandemia. Y ahora esto en Haití. Ojo con eso, señores. No pierdan de, de, de orientación la brújula que debe llevarnos a mejores puertos como nación. Sin dejar de reconocer que Haití en estos momentos, si bien es delicado, no puede dejar de lado la República Dominicana, solidaridad, Protección en la frontera, protección y garantía para los dominicanos allá y para la comisión diplomática que allí existe. Solidaridad, pero con control del Estado dominicano y de las fronteras dominicanas. Esperamos que se entienda esto. A 41 años de decirle lo mismo al pueblo, como partido. Lejos del racismo, lejos de, de, de competir contra una etnia, es seguridad, es la economía dominicana y es las pretensiones que han tenido esos grupos de ONG con la USAID y la ARNUD de crear centros de refugiados. Y pareciera que esto que ha estallado en Haití con la muerte del presidente o la familia presidencial, pudiera desestabilizar y crear el éxodo que se advertía en el reglamento de contingencia de contingencia por el éxodo de haitiano hacia República Dominicana, que lejos y diferente a lo que pasa con los venezolanos que regresarán en su gran mayoría a su país por una situación real de deterioro de la política, Haití siempre ha sido la Cenicienta, la que han querido cargarle a República Dominicana hasta el punto de desconocer que dicen que no debiera de existir dos países en una isla. Hasta eso se han atrevido a, a mencionar cuando nosotros históricamente hemos convivido y cada quien ha desarrollado sus oportunidades, pero nosotros defendiéndonos de esos ataques constante y de esas pretensiones de que República Dominicana cargue con el drama humano, solidaridad con Haití independientemente de lo que pido de la seguridad del territorio dominicano, porque es lo menos que puede como país solidario República Dominicana ofrecerle a Haití, que ya lo ha hecho con las parturientas, con la salud, con la educación de muchos descendientes de haitianos en República Dominicana solidaridad muy bien, muchísimas gracias Francis por tu exposición. Vamos nosotros a contactar con WhatsApp, Yerjan, amigos.